Venga rápido empezar. Vale, para, parar, parar. parar. Eh, no está mal, pero hay que quitarle el bote, tiene que ser oh, mucho más lo activo. Sin bote, lo sin bote, pero y el con más gente es que a lo mejor tenéis que estar dos grupos. Por eso tenéis que un haber unido a dos grupos de cuatro. Venga, eh, después de este grupo queda alguno más. Vale, venga, empezad. vale está bien hay una idea en, en cómo lo había organizado vuestra que está bien pero